Que no les que les... hablaran todo lo que quisieran Eso no eso no falta el que te haga el comentario de frente y te digas Tú eres fea, tienes unos dientes feos O sea, eres horrible, en serio ¿Qué hicieron <risa> contigo? Varias veces Porque... ¿No te por, por dentro? Obviamente por dentro sí, pero venía pues, no, como hay nada